Hola chicos, bienvenidos al vlog Hoy estamos, es un domingo, son las 9 Y estamos aquí en Walmart Comprando para cenar rico Con mi amigo Santi, obviamente Coca-Cola, ¿sí? Está caliente, ¿Cómo se dice está caliente? ¡Dugo! ¡Dugo! ¡Dugo! Coca-Cola, ¿dugo? ¡Dugo! ¡Ew! no sé qué vamos a cenar, carnecita o algo, en la casa de Santi ver K-dramas empezamos a ver un nuevo K-drama que se llama ¿cómo se llamaba, Santi? Eh, mañana. Mañana, está buenísima toca temas muy muy reales y muy como cool muy cool, lloré ayer viendo un episodio muy triste y siento que hoy también voy a llorar viéndolo, pero bueno es mi primera vez de hecho viendo un gay drama doblada en español. Y se siente muy raro, pero ya me está gustando más. Y Santi ve los dramas en español porque lo ve mientras hace otras cosas allá en la cocina y así. Entonces para él es mejor, pues, obviamente, escucharlo porque si no no va a entender mi amigo Santiago. Aunque sí, habla un poquito. Chicos, compramos estos merengues de Don't Worry. Que no tienen azúcar. Con muy pocas calorías. Pero son riquísimas, ¿verdad? Son muy buenas. Yo el otro día compré fresa. Mm. Y me atascó. En cinco minutos. Muy buenas. Y ahora vamos a cocinar para cenar. Wow. Bueno, digo, vamos a cocinar como si yo estoy cocinando, estoy haciendo algo. Pero... Bueno, chicos, la razón por la que hoy estoy en la casa de Santiago. Y ayer también estuve. <risa> Hoy estuve, bueno, ayer me quedé a dormir. Este, y luego me quedé, pues no sé, estuvimos todo el día nada más haciendo nada. Fui sí. a mi casa a bañarme, descansar, llamar a mi mami. Y luego Santín me llama y me pide a que venga a su casa. En esta lluvia se agobió y se estresó porque este chico tiene unos problemas. Está adicto a las compras. Entonces tiene demasiadas cosas. Se va a mudar. Y pues tiene, tiene demasiadas cosas. Ropa, zapatos. Aparte de que calza. ¿Cuánto calzas? 43, 44. O sea, argentino. No sé no sé qué sería en 11. 2, 11. No sé. Pero bueno. Pidió que me... Que viniera a que lo ayude y que también le dará un poquito de paz Este grupo todos tenemos como un poquito de ansiedad ¿Un poquito? Un poquito heavy Entonces tipo la llamé a Chimuna para que me venga... Ella... No sé por qué me trae, trae paz Sí Y tenía ganas de estar acompañado porque es movilizador dejar un hogar de cuatro meses Sí Entonces... Nada. Es cierto Quería que estés, ahora estoy desgrasando la carne Qué rico Porque no me gusta con tanta grasa, no sé si a vos sí. Y bueno, lo que pasó hace unos días Yo también estuve, estuvimos trabajando Santi no estuvo Pero yo estuve trabajando Y de la nada me dio como dos ataques de ansiedad horribles No me había dado algo así en muchísimo tiempo Y pues no podía hacer nada, literal Fue como horrible, horrible Y le dije a Santi que me dio un ataque y vino inmediatamente a donde estaba, solo para estar conmigo. Así que yo también corrí. Bueno, no corrí, pedí un Uber. Ay, no me acordaba de eso. Claro, Santi. Pedí un Uber, fue de que vámonos. Y me traje todas mis cosas. Aquí estamos en un dominguis, cenando rico. ¡Wow! ¡Carne! YouTube no le va a gustar eso. No, <ríe> no, no sé. Ah. Qué raro escuchar español de esa cara. <risa> Como que estamos... Esperando a que la carne no le va a lo que está se haga. Se cocine. ¿Y qué? Cuando tu amigo es fan de BTS. Esto está padre. Me gusta el color. ¿Pero qué es? <risa> Ah, son... Ay, wow, qué cute Y aquí dice Ah, wow Y estos, o sea, lo que no ent... ¿Qué hacen con esto? Se coleccionan. Lo coleccionan Ay, wow, aquí dice Las letras Qué cute ¡Ah, Tienen letras. Wow, qué bonito Está muy bonito También tenemos este Que también tiene fotos ¿Este qué es? ¿Por qué está tan grande? I ¿También es de BTS? Oh. Yeah, yeah, yeah. Wow. Guapo este Zimin. Zonga. Zonga. Guapo ese Mi marido. ¿Todos son libretos así? <risa> ¡Ay! ¿No es cierto? Esta foto Qué cute Rap wow. Monster Rap Monster Amigas, chitas, wow. friends for life Ay, qué guapos Pero solo me gustan estos Ah, no, él también es guapo Jin, Jin Jimin, RM, Hope, Hope. J-Hope O oh, oh. oh, Hobby Suga V oh. Jungle. Ah, este es Jungkook V, o sea, Taehyung y Jungkook Erbicook Cook Potente, Mario. Qué bonito Qué bonito está Solo para que me toque la fotocards de Vi Pero no, nunca me tocan Señor, ¿cómo le va? Ay, no es cierto guau, wow. guau, wow, wow, wow Rico, gracias Santi Gracias de nada. Esta película está súper buena Se llama Noche en Paraíso, noche de Paraíso, noche en Paraíso, no sé. Un poco violenta, pero muy buena. ¿Qué cuánto ha pasado! Es un poquitito como más exagerado, ¿verdad? Para cuando te vas a llegar, ¿para Hacerle para atrás, porque si no. Pero mira, mira cómo lo hago, por favor. Así es como hacen los TikTokers clase de TikTok con Rodri Rumi y Diego no, no, no. Casba. Aquí estoy en la clase de Rodri Rumi. ¿De el... ¿De decir, maestro de, qué, de TikTok. ¿de qué, de qué ah, tú es pues, ah, Dime ah, eso, pues dime es eso. Venimos para hacer TikTok. Pero no está feliz. ¿Cómo, con así cómo no, no le sale que a que Diego? título de Amazon y dice, hay o sea, Ah, no necesito nada. Yo soy, soy actor, no soy TikTok. No pero... acaban. <risa> Un TikTok. En una hora? Es por esto que es tan tres, difícil hacer dos, un TikTok. <ríe> <ríe> ¡Yay! <Yeah. Yeah. ríe> ¡Mira, gente! <el reto! risa> ¡Oh, a ¡Oh, un perfume muy viral en TikTok que se llama Missing Person Y dicen que huele a nostalgia a alguien que amas ¿Qué qué? Que recuerdos Recuerdos y nostalgia de alguien que amas Y a, me lo acaba de poner A ver, vamos a hacer de vuelta Ok, a ver Pero no le huelas de una, okay. espero un poquito Ok <risa> Yo siento que huele a algo, pero no sé a qué huele. Huele como a piel de alguien. O sea, huele como si sí, estoy como así con alguien y huele a, a alguien, pero no sé quién es. Pero huele como a. O sea, ya sabes, cuando estás como en la cama con alguien, estás así y como que huele a piel y así, pero como que quieres estar así todo el tiempo. Y ya sabes, cuando te, te llevas la ropa de alguien que te gusta, un es suéter. justo eso. Un gusto, un pero no sé de quién es. A mí me pareció una locura, es como que huele a alguien fresh out of the shower. Sí, literal. Bueno, Yo les voy a contar que estamos acá en Akloma. Vamos a comer comida coreana. Sí, es nuestro lugar favorito para venir a comer comida coreana. Les voy a hacer un video mañana, de hecho, de todos los restaurantes aquí que me gusta en México, en la Ciudad de México, de la comida coreana que hay. Pero esta es una, así que lo van a ver. Y lo van a ver mucho en Instagram si me siguen por allá. Pero sí. Vamos a cenar rico Comida coreanita Siento, después de estar oliéndolo tanto Siento que si sí huele más a mi mamá Ya nada, o sea cuando sale del baño raro Es muy raro, me lo voy a comprar Y se lo voy a hacer a todos en Corea Es arroz frito de kimchi ¿Y tú qué tienes? Carne ¿Rica? Mm. Rica Estoy muy emocionada ahorita, aunque no parezca, porque estoy cansada. Pero mañana ya, finalmente esta semana, voy a poder subir en Instagram, en YouTube, toda la razón por la que estoy aquí en México. Y de hecho, cuando este vlog salga, ya van a saber. Así que eh, ya van a saber más sobre la serie en la que estoy, que estoy en una serie, que estoy actuando, aquí por eso vine a México. Eh, y lo bueno es que ahora voy a poder bloguear más. Porque todos los días que he estado aquí, casi casi he estado en llamados para la grabación de la serie o en ensayos, que obviamente no he podido bloguear todo y subirlo inmediatamente. Ya tengo todos los vlogs listos para poder subirlo de los ensayos, desde que vine a Corea que tenía el cabello corto, o sea, todos los procesos que tuve que, pues, todo lo que tuvimos que hacer para llegar a hacer este personaje, todo lo que estudié para hacer este personaje, para actuar. Y ahora que estamos grabando, también estoy tratando de bloguear todo, que fueron dos meses enteros de pura grabación. Ya solo nos falta dos semanas más, pero sigo... Ya, ya por fin voy a poder hablarles y decirles honestamente lo que está pasando y poder bloguearles un poquito, enseñarles más eh, de este trabajo. Y estoy muy emocionada, así que mañana tengo llamado a las 9 de la mañana... Así que voy a estudiar un poquito mi guión, me voy a bañar, me voy a, re, voy a descansar hoy para que mañana tengamos un día full de llamado. Y sí, estoy muy feliz. Hello chicos, probablemente están así de que, what the fuck, ¿qué onda con tu cabello? Hoy es un lunes y no tengo llamado Pero estoy aquí para una campaña de Calvin Klein Cuando me entró esta campaña dije Sí o sí lo tengo que hacer Porque soy súper fan de esta marca de Calvin Klein No tengo mucha experiencia modelando Pero pues estamos aprendiendo cada día Haciendo algo diferente Y miren cómo me maquillaron y el peinado súper cool Me siento como Bella Porch de la TikToker Ahorita me van a vestir Y vamos a entrar, estamos aquí las fotos, todos están allá el video y me di cuenta que nunca acabé el vlog, así que voy a acabarlo ahorita aquí, gracias por ver otro video mío les voy a estar subiendo más videos, más vlogs sobre la serie que se llama L-Pop L-Pop, para que ya conozcan un poquito más sobre mi personaje Hejin en Disney Plus ¡Ah! pero síganme también en Instagram ahí van a ver todo, casi todo, todo, todo lo que hago y sí, los quiero mucho Thank <laughs> you.